La vegi. Sí, Se escribe legrand. Sí, ¿sí? Así. No. <laughs> no, pero. Este es un video muy muy especial porque hoy es el Rugeristas Day y me acabo de enterar porque yo siempre me olvido me olvido me olvido así que felicidades a ustedes a mí somos un gran equipo los amo This is my face after the show esta es mi cara después del show estoy arruinado calzado bueno gracias Mar del Plata fueron dos shows increíbles y ahora next stop Chile, Santiago. estremezco. Cuando ¡Mira ¡Mira Desde ayer que le están diciendo a mi mamá feliz cumple por el story que hice ayer con Dani. No es su cumple. Solo que en algún, en, en el futuro les voy a contar de qué se trata ese chiste. Pero ahorita no puedo. Soy chica Disney. Así que no es su cumple, pero desde ayer le dijeron también... ¡Ay, nos perdimos! ¡Ah! ¡Nos perdimos! Eh, nos perdimos. ¡Oh, oh! Bueno, nada de eso. Nada más contarles que no es su cumple y que ya estamos llegando a hola qué tal buen día ya estamos llegando a trabajar hola buen día, buen día. y pues ya me van a empezar a arreglar derechito eh, otra cosa importante que les quería contar es que ya salió el vídeo en mi canal de youtube así que lo que tienes que hacer es muy sencillo tienes que ver el vídeo obviamente en mi canal de youtube después aprenderte la coreografía porque estamos sorteando unas zapatillas as nice y está muy chido Ok, aprender de la coreografía, si ya te la sabes, tienes que subir tu video de A Bailar a las redes sociales con el hashtag que la neta no me acuerdo. Pero vayan a ver mi canal de YouTube y van a ver el video para que sepan qué hashtag subir el video y entonces Anna iba va a regalar las zapatillas porque va... Nice, va a decir quién es el ganador. Así que eso es súper, súper sencillo. Tiene que hacerlo nada más. Y listo. Yo nada más hice la coreografía. Les enseñé la mejor coach del planeta. O sea, la neta que yo creo que ya tengo otro trabajo asegurado, ¿no? La coreografía, el chacho chacho. Ahora sí, de verdad, ya me voy a callar. Ya me voy a empezar a maquillar a peinar. O sea, en realidad yo no. Si no va a ser Ali Alan, que ellos saben. Porque yo no. Pero, pero, pues ya. Ya. Voy a poner música y. Y yo. Quiero contarles que tengo audífonos nuevos. <risa> me siento muy top porque nunca había hecho un histórico con unos audífonos nuevos. Y me siento como muy top, así como todos así como ah, tengo audífonos nuevos, por si querían saber. No no neto neto neto. Ahora sí ya me voy a callar, ya no voy a decir nada, ya me voy en serio ya me voy para toda la vida. Nos vemos, adiós. ¡Ya me voy! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Dani, es el cumpleaños hoy de Alan. ¡Cántale, Happy! ¡Cántale, Happy! ¡Cántale, Happy! ¡Cántale, Happy! ¡Cántale, Happy! Cántale, happy. <susurra> Cántale. <susurra> Pues ya estoy lista para el show eh, y estoy un poquito nerviosa, pero les voy a contar estamos por en qué Mar del Plata. estamos en Mar del Plata y estoy un poquito nerviosa. Pero ahora en el siguiente story les cuento por qué, por qué, porque ya se me acabó el tiempo y me estoy comiendo una pasita. No saben, y si saben, bueno, ya no va a estar el vuelo, tanto la luna, solamente fue en un estadio. Y entonces la vida es un sueño, pues cambia, es una coreografía nueva, todo. Y desde los ensayos que no la hago Entonces, Juanpi, hermoso, precioso Te juro que vas a quedar súper orgulloso de mí El chiste es que Juanpi, súper buena onda Me montó la coreografía y todo eso Y la neta es que, o sea, más o menos me acuerdo un poquito Más o menos Igual si me acuerdo, ¿ok? Yo sé que me voy a acordar, estoy nerviosa